Ok, eh, saludos a todos. Este, eh, quise hacer una breve introducción al día de hoy eh, en nuestra misa Chaira eh, en relación a que el día de ayer pues, es un día triste para la izquierda mexicana. El día de ayer eh, muere el maestro Tomás Mojarro Medina, el, todos lo conocíamos por el valedor, eh, una voz imprescindible en el ámbito político mexicano desde hace mucho tiempo, este, una, visión y, y, una visión política e ideológica de izquierda. El maestro Tomás Mojarro tenía un programa que, en Radio UNAM que ya tenía pues, algunas décadas ya funcionando, eh, siempre agudo crítico al sistema, al poder, desde su espacio radiofónico. Eh, como militantes de izquierda, pues una voz imprescindible, vuelvo a repetir, nos identificamos, muchos de los que los escuchamos desde que éramos niños, al maestro Tomás Mojarro, pues nos identificamos con su estilo agudo, este, eh, sin complacencia contra el poder, eh, dedicado a impulsar el, el pensamiento crítico, la organización social, la protesta, eh, es lo consideramos muchos, un maestro fundador de la conciencia política y pedagogo, y pues el día de ayer eh, fallece, finalmente a los 89 años, el maestro Tomás Mojarro. Este, en homenaje a su trayectoria, este, quisiera aquí, realmente breve, leer un poco de su biografía rápidamente. El maestro Tomás Mojarro, originario de Jalpa, Zacatecas, eh, en el cual nombró una calle en su honor, fue colaborador de Canal 11, impartió clases en el Centro Universitario de Teatro, estudió Filosofía y Teología en el Seminario Conciliar de Querétaro, sin concluir, Filosofía y Letras en Guadalajara, en la Ciudad de México y en el Colegio de México, y en el Centro Mexicano de Escritores, atraído por las letras. Eh, inspirado por la familia burrón de Gabriel Barcas, así como el entorno urbano que creó su propia galería de personajes que dieron forma a la historieta El Badleador que se publicó en 1988 y 1989, donde él mismo aparece representado. Escribió para Suma, etcétera, la revista Universidad de México, la revista mexicana de literatura, además de colaborar para los suplementos culturales del Sol de México, Uno más Uno, varios periódicos de provincia. En 1973 eh, recibe el premio México por su libro Trasterra, uno de los pocos reconocimientos que aceptó el maestro, dada su inquebrantable convicción personal de evitar los galardones, convencido de que el premio coopta, solía decir. En 1983, interpretó a Jesús en un filme experimental de figuras de la pasión de Rafael Corquiri, que narra la pasión de Cristo. En 1985, realizó para la televisión mexiquense más de 100 cápsulas con temas variados, bajo el nombre de Charlas sin sentido, con guiones de su autoría. Colo, colaboró en el periódico Metro y muchos de sus artículos se dieron en su blog El Valedor. Fue un agudo crítico del sistema político neoliberal, como en sus propias palabras, llegó a la gente con una estrella polar que es la historia y con la interpretación de la realidad objetiva. Creo que el sistema de poder es nuestro enemigo histórico, por lo tanto, en vez de criticarlo, le planteó al público las formas de generar el cambio. Estoy seguro que la emancipación del sector obrero solo puede ser obra de la casa trabajadora y que es imposible seguir delegando. Hay que comenzar a asumir, dijo en 2001 una entrevista en La Jornada. Autor de los libros de cuentos Cañón de Julipilla, El Valedor, El Jerásimo, Cantar del Pájaro, también incursionó en, en El Bramadero, Mala Fortuna. Y pues en 1997 este, publica el libro de Mis Valedores al Poder Popular, un libro que yo leí personalmente, y en 1966 difundió su autografía de Tomás Mojarro. Entonces, este, eh, así brevemente, pues eh, es la trayectoria del maestro Tomás Mojarro. Eh, hay mucho material del maestro Tomás Mojarro, sus talleres de formación política, sus talleres de literatura, todos están en YouTube. Este, pues definitivamente pues es uno de los personajes imprescindibles para la lucha para la protesta, para el cambio y sobre todo para la izquierda mexicana eh, eh, lamento mucho su muerte del maestro este, lo llevamos todos los militantes de izquierda sobre todo la izquierda chilanga lo llevamos en nuestro corazón eh, descansa en paz el maestro Tomás Mojarro y de mi parte eso es todo muchas gracias Sí. ¿Me gustan si quieren sí. okay. <ríe> Siempre tan informales en nuestra formalidad. Bueno, pues, pues, feliz año a todas y a todos. Me da mucho gusto que estemos aquí, en nuestra primer misa Chaira de este 2022. Qué bueno que estamos bien a pesar del dicho, a pesar de cómo iniciamos de rudo este año. Espero que sigamos así todas y todos y pues les dejo con el maestro, profesor José Luis Campos, quien es nuestro facilitador en el área de Juárez, uno de nuestros facilitadores del área de Juárez y nos va a estar hablando acerca del proceso de ratificación, revocación de mandato. Gracias. Adelante José Luis. Gracias, Simana. Bueno, pues miren, les voy a platicar un poquito sobre la, lo que ya hemos platicado muchas veces, eh, que es el eh, la revocación de mandato y todos los mitos y, y todos los obstáculos que, que hay. Eh, David, nada más que no puedo compartir la pantalla. David, Ah, se me hace que, ahora sí ya, sí, ok. Bueno. Entonces, pues les digo, vamos a platicar un poquito sobre lo que es la revocación de mandato, que como, como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado, pues habla de que el, el pueblo pone y el pueblo quita. Esta herramienta pues ahora sí que democrática que el presidente Andrés Manuel nos está brindando pues sirve en en dos sentidos muy particulares sobre todo sirve para nosotros que si en algún futuro llegamos a tener un un mal presidente o tal vez un presidente que está haciendo las cosas que no queremos que haga pues lo podemos lo podemos revocar y por otro lado pues obviamente eh, le está dando la herramienta democrática a toda la oposición que han dicho mil y un mentiras acerca de él han, han mencionado errores o malas decisiones y pues les está dando la herramienta para que, pues ahora sí que el, ellos mismos de manera democrática, de manera legal pues lo, lo revoquen y puedan, puedan ellos llamar a posteriormente, bueno el INE, posteriormente llamar una, a una elección extraordinaria y todo eso el, el problema aquí creo yo es que se pues nos metemos en, en rollos de que pues Andrés Manuel se quiere reelegir en que cuál es el nombre de, de la consulta, si es revocación si es ratificación y hay, hay muchísimos, muchísimos mitos alrededor de todo esto y creo que lo más importante es que tenemos nosotros que eh, dejar bastante claro que es una revocación de mandato, ¿sí? que el nombre correcto es una revocación de mandato, aunque algunos de nosotros queramos llamarle eh, ratificación, yo creo que por cuestiones, para evitar confusiones con la ciudadanía, debemos de llamarlo como su nombre lo dice, revocación, ya que, ya que, este, ya que tengamos la papeleta, pues ya podremos ver cuáles son las preguntas, se ha hablado de que las preguntas en la papeleta va, van a ser las dos positivas, es decir, que sí quieren que se revoque o que sí quieren que se ratifique, pero eso, eso todavía no, no lo han publicado. Entonces sí, sí tenemos que dejar bastante claro también que no vamos a reelegir a, a Andrés Manuel, sino que vamos a, a, a tener una consulta para que luego todos podamos participar y decidir eh, si Andrés Manuel se queda o se va y la mayor de las ventajas pues es que prácticamente todos podemos participar incluso van a participar ciudadanos que no participaron en, el, en la elección del 2018 sí, eso, eso es algo bastante bueno porque se le está dando la oportunidad a aquellos ciudadanos que en aquel momento no pudieron votar o que incluso eran menores de edad y tampoco podían votar ahora sí eh, expresen expresen su, su sentir y eso es algo bastante importante pero bueno qué es la revocación de mandato pues la, la revocación de mandato es un derecho político por el cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido al presidente de la república y como les decía no solo quienes lo eligieron pueden participar en la revocación de mandato eso es algo eso es algo bastante bastante bueno porque a eso se le llama democracia participativa a incluir a, a todos no solamente a algunos pero bueno qué mitos o cuáles son todas las mentiras que han andado alrededor de, del proceso de revocación unas mentiras por parte de, de pues la oposición llámese pan llámese movimiento ciudadano que viene a ser lo mismo que el pan nomás que más chiquito este llámese el pri el prd este ¿Qué, ¿Qué han dicho? Pues primero dicen que, que la revocación de mandato, que la consulta popular es pura eh, vanidad de nuestro presidente. De decir, sí, pues como tiene mucho nivel de aprobación, pues por eso lo quiere hacer, para, pues para sentirse todavía querido. Pero en realidad pues eso no, no tiene mucho sentido, porque si él sabe que tiene todo ese nivel de aprobación, pues él, él está tranquilo, él está seguro pero él nos está dejando, como les decía ahorita, una gran herramienta para luego poder nosotros revocar mandatos a, a futuros presidentes que tal vez no, no nos gustaría que, que siguieran. Imagínense eh, que en aquellos años de Carlos Salinas de Gortari o de Echeverría o de este, Díaz Ordaz, sobre todo, o incluso de Peña Nieto, de, de Vicente Fox, de Calderón, que hubiéramos tenido esa herramienta, les aseguro que que todos lo, lo hubiéramos podido eh, revocar. Eh, hace unos días platicaba yo con, un, con un, una persona que en muchas cosas está de acuerdo con Andrés Manuel y, y, y en muchas otras cosas no. Y, y me decía, no, pues es que la consulta, ¿para qué hacemos la consulta? Nos va a costar dinero, que se podrían utilizar en, en hospitales, en educación, en medicamentos para niños con cáncer los temas este, que ya conocemos y, y le pregunté así muy, muy sencilla llanamente le dije, bueno, y si con Peña Nieto hubiéramos tenido esta herramienta de la consulta ¿habrías votado para que se le revocara su mandato? Claro, dice, claro yo, pues para quitarnos a, esa, a, a, ese, a a ese mal presidente, encima, pues perfecto le dije, es precisamente ese uno de los objetivos de la consulta y sobre todo de la de la revocación de mandato, poder tener esa facilidad y poder decir, bueno, vamos a, a, a quitar a quien creímos que, que era bueno, pero en realidad no es bueno. Y bueno, ya después, entrando entrando en, en, en una plática, le decía yo, bueno, pero ¿y entonces por qué si los argumentos de, de los partidos de oposición es eh, el dinero que se va a gastar, pues por qué en su momento ellos gastaban? O se robaban el dinero y nunca le invirtieron en hospitales, nunca le invirtieron en medicamentos o, o incluso hasta simulaban medicamentos para los niños con cáncer, que es ahora lo que, lo que ellos tanto critican. Y bueno, hablan de hospitales y aquí en Ciudad Juárez, a, a escasos 500 metros de mi casa, hay un hospital que se quedó simplemente pues así, vacío. Sin nada, sin nada de equipamiento y que luego, pues, ¿qué, qué, qué sucedió? Que, que de repente vino Andrés Manuel aquí a Juárez y rápidamente el exgobernador Javier Corral le dijo, oye, pues, ¿qué te parece si nos ayudas para, para sacar este hospital adelante? Y nuestro presidente dijo, sí, yo me comprometo a que vamos a, a, a terminar este hospital y que le vamos a dar uso. Entonces, desde ahí nos vamos dando cuenta cómo, cómo manejan las cosas y cómo, cómo son puras mentiras en realidad. Entonces, eso, eso es lo triste. Ellos, ellos eh, la oposición, el PRI y el PAN, han en, entregaron un país en, en llamas, un país completamente destrozado y bajo la tragedia de la guerra contra el narcotráfico y ahora sí vienen y dicen que ah pues ahora sí este Andrés Manuel debe tener la varita mágica y, y ahora sí este arreglenos el país pues claro que no o sea no es así de simple pero la mayor de las ventajas pues es esa que nos está dando esa gran herramienta nuestro nuestro presidente bueno cuáles son los requisitos para realizar la consulta el INE el INE ha participado este, activamente en generar obstáculos, en generar eh, discusiones, en, en estar haciéndose locos con la cuestión del presupuesto y mil cosas. Y eso, eso es bastante triste porque pues, se supone que es el órgano que debe ser imparcial y que debe estar al servicio de nuestro país y pues resulta que no es así. Tan no es así que a nosotros eh, el INE, a toda la ciudadanía, nos pidió que hubiera el 3% de, de, la cante, de la lista nominal en firmas. Y luego que eso, ese 3% se distribuyera al menos en 17 estados. Órale, perfecto. Nos dio un periodo del 1 de noviembre al 25 de diciembre. Perfecto. Y luego hubo ahí, por ahí un obstáculo en el que dijeron, bueno, todo se va a realizar por aplicación, pero pues sabemos que en todo nuestro país Existen zonas serranas o zonas de muy difícil acceso o zonas en las que no hay señal de, de internet o que se batalla con la electricidad. Entonces se tuvo que se tuvo que pelear, se tuvo que estar buscando la forma para que ellos aceptaran que también se pudieran recolectar firmas eh, a través de pues de en papel. sí. ¿Y qué, qué, qué sucedió? Pues bueno, lo único que pasó es que se llenaron de cajas porque muchas asociaciones civiles y muchas personas, muchos ciudadanos nos convertimos en promoventes y entonces o promovíamos la, la, las firmas por medio de la aplicación o andábamos con una hojita recabando firmas para ir a llevarlas al INE y de manera organizada pues a cada rato y muy seguido se llenaban de bastantes cajas y eso pasa pues por tomar tomar malas decisiones, porque sus decisi las decisiones de, de Lorenzo Córdoba y de muchos de los consejeros del INE no son para hacer bien las cosas, sino son para obstaculizar muchos procesos, ¿sí? Pero fíjense, ya que se les llevaron las hojas, el papel, ahora tenían que procesarlo, cosa que pues como ellos no lo hacen, los consejeros no lo hacen, pues se les hizo fácil. Pero entonces todos podemos estar al pendiente de cómo va ese, ese proceso de firmas. En la página del INE, aquí en donde, donde este, acabo de encerrar con negro, dice reporte de avance de firmas captadas en formatos físicos y en la aplicación móvil, y siempre eh, nos dan la información al corte de, de cada día, ¿sí? y entonces al día de hoy, pues ya tenemos 18 estados, que es uno más de los 17 que ellos pedían, este, con más del 100% de, de las firmas requeridas, incluso pues ya, ya vemos por ahí a Chihuahua con un 103.37%, que, que pues eso es bastante bueno. Todavía todos los demás estados siguen en proceso de, de validar esas firmas y tenemos otros cuatro estados que están a más del 50% y 10 estados que están a menos del 50%. Y aquí cabe cabe aclarar algo si nos ponemos a observar cuáles son los 10 estados que, que tienen menos del 50% pues nos vamos a encontrar estados gobernados por, por el PRI o por el PAN o por Movimiento Ciudadano eh, y cosa, cosa que pareciera curiosa ¿no? Y, tal, y también pues ahí tenemos el caso de Puebla que va al 17.21% y que también eh, que en este caso sí está gobernado por, por Morena pero de todas maneras, pues nos damos cuenta que, que las cosas no fluyen como, como a todos nos gustaría que fluyeran, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué debemos de votar para que Andrés Manuel siga dirigiendo nuestro país, siga dirigiendo México? Bueno, para empezar, creo yo que lo más importante, lo, lo que yo más aprecio de, de este sexenio, eh, es el combate a la corrupción. Porque es in, increíble cómo... Eh, Todas esas malas prácticas de, de aquellos ladrones de antaño y que estuvieron hasta, hasta el 2018, pues fueron permeando hacia la sociedad y entonces todos eh, eh, empezamos a, a tener contacto con gente que, que pues su lema de, de vida era el que no tranza, no avanza, o las palancas, o la, los, los influyentismos, o el nepotismo, o aquí acomodo a mi hermanito y acá acomodo a mi, a mi papá y, y pongo de beneficiario a este o me pongo de asesor a este otro, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y luego con el combate a la corrupción, pues bueno, tenemos ahora este, un, un mejor, una mejor distribución de, del petróleo mexicano y de las gasolinas este, eh, aquí en México, porque se, se, se ha combatido bastante al, al robo del combustible, a lo que todos conocemos como el huachicol. Y eso, pues la verdad es que era una gran merma, tanto así que, que pues, ¿dónde quedaba todo? quién sabe, había, en lugar de haber cárteles del narcotráfico, había cárteles de, del huachicol. Y todos sabíamos, o todos conocíamos, o todos teníamos el rumor de que en tal gasolinera... Este, venden combustible robado o que había gente en Pemex que, que pues hacía ese tipo de tratos y pues no tenemos que ir muy lejos el exdirector de de Pemex en el sexenio de eh, bueno el director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto pues ahorita está está bajo un proceso penal entonces pues ya desde ahí nos vamos dando cuenta otro punto bastante importante y, y creo que es el que más ha impactado en, en la población mexicana, pues son los, todos los programas de bienestar. Que los programas de bienestar, la verdad es que han sido, ha, han estado creciendo y han sido un pilar para muchos, para muchos eh, mexicanos. Tenemos por ahí los, los programas para el adulto mayor, para, la, para los niños o las personas con discapacidad, tenemos el de Sembrando Vida, los, las becas de, de las becas Benito Juárez, tenemos el de, ¿qué más? Los de Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Uf, y de ahí podríamos seguir. Y si revisamos los presupuestos que le están dedicando a eso, pues nos vamos a dar cuenta con mucho gusto y con mucho agrado que sí le están, que sí le están invirtiendo y que incluso está creciendo ese presupuesto y todo eso, pues, es para ayudar tanto a jóvenes como a estudiantes, como a madres solteras, como a adultos mayores, como a discapacitados. Entonces, eso es bastante bueno. Eso es algo que tenemos que, que mantener y sobre todo darle continuidad e impulsarlo. Luego tenemos también los proyectos estratégicos para nuestro país, ¿sí? que, que entre los proyectos estratégicos, pues, tenemos la construcción de la refinería de dos bocas en, en Tabasco, creo que es. Luego tenemos el tren Maya, que pues va, va a detonar muchísimo, muchísimo turismo en, en la zona de, de pues toda la, obviamente toda la zona donde había, eh, donde estuvo la civilización Maya, por eso se le llama así. Pero lo más importante, aparte de todo eso pues también se le está dando mantenimiento y se está actualizando y se está mejorando el, el tren transísmico. Luego también se adquirió una, una refinería en Deer Park, en Texas, para poder refinar más, eh, más gasolinas y más petroquímicos y, y poder abastecer y llegar a, a un momento en el que seamos autosuficientes en cuestión este, de combustibles. Y luego, pues aparte de todo eso, pues la, la, el mantenimiento y la actualización a las seis refinerías que tenemos aquí en México, la que está en, en Oaxaca y en Salina Cruz, la que está en Guanajuato, ahí en Salamanca, la de Cadereyta de Nuevo León, la de Tula Hidalgo, la de Minatitlán en Veracruz, y sobre todo la de, la de Madero en Tamaulipas, que si nos ponemos a pensar a la hora de decir que se están dando mantenimiento y que los están actualizando, pues en realidad eso nos ayuda a que haya un mayor porcentaje, que sean, mayor que sean mayores eh, lo, los porcentajes de eficiencia y que en lugar de, de, de andar batallando y con, pues, con plantas o con refinerías muy viejas o con equipo viejo, pues tenerlo, tenerlo como se debe. ¿Por qué? Porque es una cuestión energética y es una cuestión de, de seguridad nacional, no más... No, no, no nos dejará mentir Estados Unidos, antes de, de oficializar la venta de Deer Park, lo que hicieron fue, primero lo, lo sometemos a un análisis para ver si eso no, no nos afecta, ¿sí? Y en este caso decidieron sí venderlo, pero hay, hubo refinerías que China intentó comprar dentro de Estados Unidos y que Estados Unidos decidió no vender, ¿sí? Entonces, y eso nos va a llevar, o nos va llevando... A la parte de la, de la reforma, ay, caray, ¿qué hice? A, la, a la parte de la reforma eléctrica, que en realidad lo que está haciendo o lo que propone aquí nuestro presidente es pues, cuidar la soberanía del país y cuidar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y cómo lo quiere cuidar? Pues evitando a, a, a empresas extranjeras que lo único que buscan pues, es obviamente su función, lucrar. Entonces, ¿qué sucedería si, si dentro de nuestro país los que generan y distribuyen energía eléctrica son puras empresas este, privadas o extranjeras? Pues lo que va a pasar es que luego vamos a andar, no, no vamos a tener ni siquiera forma de quejarnos o de, de buscar mejores alternativas o energía más barata, y nos van a meter en un corralito en el que vamos a ser sus clientes de todo a todo y para toda la vida. Eso es parte de lo que, de lo que debemos de cuidar y, y sobre todo también promover que para poderlo lograr, porque eso sí va a estar un poquito, un poquito complicada que la logremos. Y luego, pues, el, el litio, ¿sí? la nacionalización del litio, ¿por qué? Por, por todo lo que representa. A, a mediano y a largo plazo en cuestiones de, de tecnología. Y obviamente, pues, si nos fijamos, pues Andrés Manuel está cuidando lo que es de México, lo que es de los ciudadanos, lo que nos ayuda a mantenernos mejor. Entonces, pues sí, hay que, hay que buscar que él siga dirigiendo a nuestro país. Pero bueno, hablemos un poquito también de lo que ha hecho el INE. El INE... Primeramente ha pospuesto N cantidad de veces la, la consulta, la más, la, la más este próxima anterior era que se proponía que estuviera esa, esa boletita de la consulta en la elección del 6 de junio pasado. ¿Para qué? Pues para ahorrarnos todo ese dinero que ellos dicen que va a costar para aprovechar que ya estábamos ahí todos cuidando las casillas o siendo funcionarios en las casillas. Y bueno, no se quiso. ¿Por qué? Porque pues, nos damos cuenta que, que el INE pues, prácticamente está secuestrado por, por muchas malas personas y que lo único que busca es, eh, es seguir entorpeciendo el, el progreso en nuestro país, lo cual la verdad es, es complejo, es complicado. ¿Por qué? Porque... Mm, tenemos hasta el árbitro en contra estamos en un partido de fútbol y tenemos hasta el árbitro en contra entonces ahí está, está bastante difícil y lo que tenemos que hacer es bastante difusión organizarnos bien eh, comentarle a todos nuestros a, to, a todos los ciudadanos, a todos nuestros familiares amigos, conocidos ¿por qué? porque ya nos pasó la experiencia en la consulta del 2 de agosto, en la consulta anterior, ya nos tocó que, que por cuestiones de presupuesto eh, redujeron a una tercera parte la cantidad de, de mesas receptoras y eso nos afectó en muchísimas, en muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque ponían una, o bueno, pusieron una mesa receptora para dos o tres secciones electorales, o cuatro o cinco. Y pues nosotros sabemos que en las, en las elecciones intermedias y en las presidenciales, pues hay varias casillas por sección. Si la sección es grande, hay hasta 15, 16, 18 casillas. Y en este caso, eh, al poner poca cantidad de mesas, pues eso, eso complica que la gente vaya, que la gente llegue, que la gente ubique dónde está la mesa. Y eso es algo que vamos a tener que estar muy al pendiente en estos días, porque no sabemos... ¿Con qué van a salir? Con el pretexto de que no hay presupuesto, de que el Congreso de la Unión no les aprobó el presupuesto que ellos querían. Entonces, pues ahí vamos a, a tener que hacer bastante, bastante trabajo de difusión para que no nos vayan a salir con lo mismo, porque pues ese, ese fue uno de los motivos por el cual la consulta del 2 de agosto tuvo una baja participación y lo digo así porque pues en realidad no no fue baja sino que fue una consulta que no se dio a conocer a tiempo que la difusión por parte del INE fue muy mala que la cantidad de mesas receptoras fue muy poca que la ubicación incluso no correspondía en muchos casos a lo que ellos a lo que ellos llegaron a a, a presentar ahí en su en la incluso en la página de de, del INE, entonces esa parte es lo que es muy complejo y es lo que tenemos que, que empezar a cuidar ¿sí? no sé, no sé si, si alguien tenga otro motivo para, para votar a favor de que Andrés Manuel siga, siga dirigiendo nuestro país, pero a grandes rasgos creo que eso es lo más importante la fecha para la consulta aún no la tenemos ¿por qué? porque como les decía el, el INE ha pospuesto varias veces esta consulta la última vez que dijeron que iba a haber consulta dijeron que iba a ser el, el 10 de abril y anteriormente a eso fue el 27 de marzo y total que pues no sé ahí se la han llevado la pelotita entonces pues habrá que ver habrá que ver qué determinan ellos la, la gran ventaja en esto es que pues este año tenemos elecciones en seis estados para, para cambiar de gobernador. Entonces, si, si, lo, si lo aplazan más, pues hasta se podría ahorrar ahí el INE bastante dinero aprovechando esos seis estados que ya tienen, que ya tienen la elección. Pero bueno, eh, ahora lo, lo único que nos queda hacer es, creo yo, darle la difusión de la manera correcta, de la manera adecuada, establecer los nombres correctos para que la gente no se confunda que la gente entienda que esto no es una reelección que Andrés Manuel terminando en 2024 deja de ser presidente y será presidente alguien más o presidenta alguien más pero no hay una reelección este, pues Andrés Manuel ya tiene algunos, algunos años ya, ya está en su, en su tercer año y no nos hemos convertido en Venezuela eh, y todos esos, eh, todos esos mitos que ellos nos han nos han dado, no, no, se, se ha demostrado que son puras mentiras, que son puras, pura forma de, de andar desinformando. Entonces, eh, lo más importante es aclararle a la gente que esto es una consulta para revocarle el mandato a un presidente que no esté haciendo bien las cosas. Y en este caso, eh, nuestro presidente, a mi forma de ver las cosas, sí está haciendo bien y, y pues son todos los detalles que les, les mencionaba. Supongo hay muchos más, hay, hay muchos cambios, pero pues por mencionar algunos cuantos, ahí tenemos esos. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, si quiere agregar algo. César, tiene la mano alzada. Adelante, sí. César. Sí, yo nada más quería agregar ahí lo que dijo el maestro José Luis, en donde dijo que el, el INE es este, un árbitro que está este, del lado del, de la oposición. En contra. No, el, el, el, el INE ya no es un árbitro, el INE ya es un jugador más de la oposición. <risa> este, eso ya lo tenemos que dar por sentado, ¿verdad? El INE no es más que otro jugador que está operando y que está jugando del lado de, de la oposición. Y es por eso que pues, debemos ya de tumbar, porque ese instituto no es ni ciudadano, ni es institucional, ni es este electoral, ni nada, sino simple y sencillamente es otro eh, órgano de la oposición, eh, trabajando abiertamente para... para eh, obstaculizar y minar todos los procesos democráticos del país. Así esto. es. No y, y también tenemos que recalcarle mucho a la gente, porque luego la, la oposición se dedica a decir de que, bueno, pues, ¿para qué una revocación de mandato? Si ya se le eligió para ser presidente dura, durante seis años y esto no es una buena práctica porque solamente se gasta dinero, pues, habría que recordarles que hay muchos países en los cuales existe la revocación de mandato para gobernadores, para alcaldes, para presidentes. Incluso, pues no, no vayamos muy lejos, en, en hace que como cuatro meses, en septiembre del 2021, se, se inició un proceso para hacer la votación para una revocación de mandato en California, en Estados Unidos. Así como a, los, como a la oposición le gusta mucho poner de ejemplo a los países como Estados Unidos, pues vamos poniéndolo de ejemplo, ¿cómo va? ¿Por qué? Porque también ahí en California... Eh, en 2003, si no me equivoco, pues también hubo una revocación de mandato y quitaron a un gobernador y, y fue cuando se eligió a, a Arnold Schwarzenegger. Entonces, si nos damos, eso sucede en todas partes y éramos el único país en el que, pues, no lo estábamos llevando a cabo. ¿sí? Y hay que aprovechar que ahorita, pues, esto ya ya es una ley. Entonces, pues, vamos vamos aprovechando todo esto para que pues el pueblo empiece a, a decidir, aunque haya decidido mal en un principio, pues que después pueda corregir. Y si llegamos a tener un mal presidente en el futuro, pues tener la, la herramienta nosotros para, para quitarlo, para removerlo. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que, que ni Andrés Manuel ni nadie somos eternos. Gracias. Estaba la maestra Betty, me parece que la maestra Betty alzó la mano, ¿es correcto, maestra? Y enseguida Osmar. Gracias. Bueno, de lo que es José Luis este quería hacer mención de los programas del día pasado, o sea, el día de ayer nombraron como secretaria de bienestar. Entonces, pues lo menciono porque eso es bueno para nosotros aquí apoyándonos en el 2018, porque la si nos damos eso, conocemos porque es una persona comprometida con la cuarta transformación y pues enhorabuena por ella y por todos nosotros. Ese sería mi comentario. Gracias maestra. Gracias maestra Será Osma Enseguida el propio Hugo Y luego David Ok, bueno pues Y si tenemos... que nada... Ay perdona, así rápido sí. Y si, alguien, eh, si me permiten rápido leer los comentarios Que tenemos en Facebook Y luego retomamos acá la plática eh, Elizabeth Pineda nos comenta Que ella opina que deberíamos Trabajar en mesas de trabajo Así como lo hicimos en la recolección de firmas para informarle a la gente en dónde están las casillas, ella nos escribe desde Rosales. También Miriam. Miriam nos comenta que con el tiempo extendamos esta consulta a gobernadores y senadores. Ahora sí, disculpen y adelante Osmar. Gracias a quienes nos están viendo por Facebook. Ok, bueno, pues primero que nada, felicidades, José Luis, por el tema, porque... Pues en efecto, este año va a ser crucial, ¿no?, para la democracia en México. Porque tal cual dijiste en tu ponencia, el presidente quiere dejar sentada esta base, no esta herramienta para los ciudadanos de a pie, no para las élites políticas, bueno, en general para todos, ¿eh? pero más que nada para los ciudadanos. De, como dijiste tú, tal cual dice el presidente siempre, el pueblo pone, el pueblo quita. Eh, no se nos había respetado ese derecho, sí obviamente, ¿desde cuándo están este tipo de cuestiones? si no estoy... Mal informado, desde cuando está a nivel constitucional, que podíamos hacer una revocación, pero obviamente la gente, el neoliberalismo, los capitalistas, pues no, no informaban a la población. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque ahorita lo estamos viendo los chihuahuenses en carne propia, así. Acaba de entrar enero y toda la bola de impuestos que nos han subido por todos lados, ¿no? La ¿Y administración que han Así es. Se los han inventado, ¿no? Se los sacaron como buenos magos que son de la chistera, ¿no? Y sí funciona, sí funciona la verdad la presión social, el, el manifestarse, el participar activamente en la política. Porque ahorita aquí, miren, no sé si se dieron cuenta aquí en Delicias, y donde tienen su casa todos. Pues están, no lo está. Este, el Vamos, alcalde a ya no aguantó más la presión, Jesús Valenciano. Qué ahorita bueno. salió a anunciar que va a dar marcha atrás a lo de el incremento que había al, al ¿cómo se llama? Al, al predial, al impuesto predial. La alumbrado lo va a echar para atrás. Ya, o sea, ahorita es un hecho. Eh, también con lo de la basura estábamos teniendo problemas, que quitó la empresa que, que daba el servicio aquí de basura, pues al parecer ya va a regresar la empresa otra vez. Entonces, si este ejercicio se lleva de manera correcta y queda la base sentada para futuras revocaciones de mandatos, hasta ellos la oposición la van a pensar para poder, para gobernar bien. Cuando menos no van a ser tan burdos y descarados como lo están haciendo ahorita. ¿Sí? Entonces, te felicito, la verdad, José, por el tema. Gracias. Y a todos los compañeros, un abrazo. Sale, es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias. Y sí, si, eh, la revocación de mandato está desde 1917. Está en la Constitución del 17. Por eso la Constitución mexicana fue considerada una de las más progresistas de la época. Profe Hugo y enseguida David. Eh, saludos, eh, felicidades. Yo quisiera hacer una pregunta muy puntual. Este. Yo creo que es importante, ¿no? eh, si se realiza la revocación de mandato, este ejercicio, no hay duda de que pues, este López Obrador va, va a ser ratificado. Vamos a irnos más allá, en el, en el siguiente sexenio. ¿Qué pasaría si un presidente no obtiene o sea, eh, no es ratificado? Es decir, se cumplen todos los requisitos, vota más del 40% y es adverso sí me gustaría que nos comentaras quién asumiría la presidencia de la república, cómo se nombraría un presidente sustituto, cosas de ese tipo. Que aquí es, es, es impensable que suceda esto, pero es un ejercicio que se va a quedar para siempre, esa es la, la intención o para a futuro, ¿no? ¿Qué mecanismos hay para eh, relevar al presidente, a un presidente o una presidenta que que por eh, que no alcance a ser ratificada? Gracias. Bueno, ahí este, se queda un presidente interino de la Cámara de, de Diputados y luego, y, y luego ya pasando unos meses, el INE tiene que llamar a una elección extraordinaria para poder eh, elegir a, a un nuevo presidente que ya tenga, tenga su mandato normal. Bien. Este, lo que dice José Luis, eh, sí es interesante, es que eh, según lo que he leído, quien se quedaría es el presidente de la Cámara de Diputados en ese sí, momento. Que, eh, que en este fuera, momento es Sergio Gutiérrez Luna. Exactamente. Uh -huh. Ahora, esa es una cosa que es importante medirla políticamente. Si la revocación de mandato se hubiera hecho, igual yo sé que López Obrador no hubiera perdido, ¿no? pero si se hubiera hecho el año anterior, y, hubiera, y no hubiera sido ratificado quien se hubiera quedado como presidenta interina, era Beatriz Paredes del BRI. Ah, Entonces, ese tipo de cosas también en el futuro se tiene que, que valorar. El año en que sea el ejercicio, la fuerza, en eh, este caso, nuestro movimiento, a mí no me queda ninguna duda que continuaremos, pero sí que en el año ejercicio, por lo que tú quieras, porque el INE se saque la chistera, lo que tú gustes suponiendo que no se pueda eh, resolver, que no se logre una este, eh, modificación constitucional, hasta ese tipo de cosas hay que cuidar. Tender sí. la red para que quien eh, es de nuestro movimiento y no, no sea ratificado, que este movimiento continúe, independientemente de la persona. Uh -huh. Gracias. Claro, de, de hecho aquí es donde, donde vemos ¿Qué tan importante es la Cámara de, de Diputados, el Congreso de la Unión? Y sobre todo, ¿por qué debemos de, de tener a los diputados federales adecuados? Porque en un, en un proceso de esta magnitud, pues va a recaer esta responsabilidad en uno de ellos. Y como decía el profe Hugo, pues si es un diputado de, de la oposición, pues van a tener tres meses para... para hacer cualquier cantidad de, de fechorías a las que ya nos tienen acostumbrados. Pero pues bueno, exacto, el, el, a la oposición se le, se le fue la onda porque pudieron haber revocado de manera organizada, de manera democrática y sobre todo de manera legal a Andrés Manuel y haberse quedado alguien de ellos en la presidencia de manera interina, pero pues ni para eso le sirvió su organización. <risa> La maestra Betty tiene de nuevo la um, manata. Bueno, José Luis, este... Bueno, pues felicitarte y preguntarte cómo podemos tener tu material, cómo nos podrías hacer llegar tu material para nosotros difundir esto de la revocación de mandato. Bien, y si ¿cómo podríamos se, se los puedo mandar. Este, por, por el grupo de WhatsApp que tenemos e incluso ahí en, en Facebook se los puedo poner en algún comentario para que lo puedan descargar. A mí me gustaría que mejor no lo mandaras al grupo. Claro, claro, claro, de las dos maneras para que pues los que nos siguen por Facebook Live o los que están con nosotros en, en el grupo de WhatsApp, pues ambos tengan acceso. Gracias. Por nada, maestra. Muchísimas gracias. No sé si haya alguien más que quiera participar, que quiera que tenga alguna pregunta, alguna duda. No sé si alguien de los que están siguiéndonos por Facebook tenga alguna participación. Que nos está saludando el profe Julio, el profe Julio Soto que dice que te conoce porque desde de Cuauhtémoc. el profe Julio Soto eh, de Anáhuac y comenta y comenta el profe Julio Soto es un reto para todos, no quiero pensar si la revocación fracasa, es decir, si no se cumple con el porcentaje, es lo menos que puedo pasar, lo peor es que gane el no, cosa que está lejos de que suceda, estoy confiado en que será un éxito, muchísimas gracias profe Julio, que además es el encargado de formación política y en Cuauhtémoc siempre muy solidario pues muchísimas, muchísimas gracias a todas, a todos por seguirnos en esta primer misa caída del año. Les invitamos a que sigamos y que si tienen alguna... Sí, profe. Sí, hubo eh, una pregunta en el Facebook eh, sobre lo de las casillas. No la hay, déjame la buscar. ¿Ah? Sobre la ubicación. Eh, ¿Recuerda la, cuál era la pregunta, profe? Eh, eh, era algo así que este, ¿dónde, ¿Dónde se iban a ubicar las casillas? Creo que esa es la pregunta Entonces eh, yo, yo, yo sé que tú tienes la respuesta pero no se dio o estoy mal No, no, no contestamos esa pregunta este, Bueno Las casillas eh, se supone que en esta consulta van a ser las mismas casillas que se tuvieron en, en la elección pasada eh, pero pues no sabemos qué, qué, qué vayan a decidir los del INE ahora que no les autorizaron el presupuesto que ellos pidieron. Entonces no, se, no sabemos si de ahí se vayan a querer este, respaldar para decir, ah, bueno, pues entonces no va a haber la suficiente cantidad de mesas receptoras y no va a haber la, la cantidad suficiente de funcionarios y vamos a tener que andar batallando. La ventaja que, que tenemos es que ya, ya tenemos una experiencia previa con, las, con la consulta popular del 2 de agosto, ya sabemos qué tipo de, qué tipo de obstáculos ponen, y pues ahora sí que es tarea de, de nosotros, de todos los simpatizantes, de todos los militantes, de todos los ciudadanos, pues empezar a, a difundir, empezar a, a conocer cuáles, cuáles van a ser nuestras ubicaciones, identificar cuál es nuestra sección, más o menos por dónde estaba la casilla y sobre todo para los que van a votar por primera vez porque pues muchos les va a tocar su primer ejercicio eh, en esta consulta entonces pues habrá que ver primero primero van a tener que definir cuán, cuál va a ser la fecha para la consulta y luego ya después de ahí muy seguramente habrá, habrá algunas otras discusiones eh, por lo del presupuesto y las casillas pero normalmente el INE en su página de internet pone eh, alguna herramienta para ubicar casillas o mesas receptoras, aunque bueno, siempre es bueno que como ciudadanos responsables eh, revisemos esa ubicación un día antes para saber si sí va a ser ahí, o sea, preguntarle a la persona de la casa, preguntarle si, si sí va a ser ahí la mesa receptora o la casilla, en este caso mesa receptora, porque pues ya el 2 de agosto nos tocó Muchísimas experiencias. Sí, claro. Sí, fue acompañar compañera Elizabeth Pineda quien comentó que sería bueno que pusiéramos mesas para informar dónde van a estar las casillas. Justo como en nuestro papel de ciudadanía responsable y me parece que es una muy, muy buena idea. Ok, sí. pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y que no los agarre el bicho. Cuídense mucho, mucho, mucho. Les, abra... Les mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Saludos. Adiós. Ya. Sí. Yo creo que no. Entonces, pues bueno, vamos a terminar la, la sesión de Facebook. Muchas gracias a los que nos acompañaron y la siguiente semana nos vemos en la otra próxima Misa Chaira para el 2022, la segunda Misa Chaira para el 2022. Ya te dejaron todo el mundo riéndote. Entonces, tú sigues en vivo y te estás riendo a carcajadas. Entonces aquí le dejamos un rato. Gracias a todos y muchas gracias.